Vamos, tenemos a esta hora un invitado y es el señor Joy Sánchez Santos. Él es jefe del SAT de Cajamarca, pero tiene la responsabilidad de presidir la Asociación de SAT del Perú. ¿Cómo está el señor Sánchez? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Elena. Muy buenas tardes, Silvia. Gracias por la invitación. Saludos a sus televidentes. Eh, agradecer por la invitación y bueno, bueno, es, para eh, conversar sobre el tema importante como importancia ¿Qué actividad se está desarrollando en Tarapoto? Miren, eh, la, en principio es importante que la ciudadanía pueda conocer de que la asociación de SATS a nivel del Perú es una asociación conformada desde el año 2006 eh, y tiene por finalidad impulsar no solo el modelo SATS sino a la vez fortalecer los SATS que ya existen en el Perú. Desde ese punto de vista, eh, nosotros hemos tenido durante el último año mucho contacto con el SAT de Tarapoto. Nos han informado sobre el crecimiento que ha tenido, sobre los proyectos que tienen, las necesidades que como SAT Tarapoto también tiene. Y es ahora que, eh, producto de su convocatoria, es que los SATs existentes en el Perú nos hemos citado y reunido en esta ciudad para llevar a cabo nuestra asam una asamblea extraordinaria, donde además de otros temas se ha elegido pues, una nueva junta directiva de la asociación de SATS, eh, que bueno, me, me toca ahora la responsabilidad de encabezarla con mucho ahínco, con muchas fuerzas, y sobre todo en pos de la mejora no solo estructural, sino también a nivel de personal, a nivel de calidad de servicios en los SATS a nivel nacional. ¿Cuántos SATS existen a nivel nacional? A nivel nacional somos nueve SATS, el SAT de Lima, eh, que es el más antiguo por cierto y quienes formamos la asociación en estos momentos somos el sa de Cajamarca, Trujillo, Tarapoto, Piura el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo el sa de Huamanga, el sa de Huancayo y finalmente eh, creo que ya lo mencioné, el sa de Piura también ¿no? ¿Por qué si es un trabajo importante eh, y son esa, ese riñón? ...fundamental para, la, para una municipalidad... ...es que no se formalizan o no se forman más SACs... ...a nivel de otras municipalidades en el Perú. Eh, nos parece que son dos las situaciones. La primera es una percepción equivocada... ...de lo que realmente puede hacer el SAC. Y esa percepción equivocada... ...también pues eh, se genera en la conducta... ...que otros SACs puedan haber reflejado a nivel nacional. Sinceramente todo SAC debería ser... ...en esencia una entidad técnica... ...que le apoya a la municipalidad si me permites diferir contigo, no sólo como un riñón, en realidad, sino como un corazón que le permite obtener los recursos necesarios para que puedan cumplirse los objetivos municipales. En ese sentido, los actos más antiguos, entre ellos Cajamarca también, hemos cometido algunos errores desde el inicio, que hemos ido superando en el camino, pero que determinan que políticamente no se vea bien. Entonces, si no se ve políticamente bien, en realidad los miembros del Consejo Municipal, que son los únicos que podrían crear un SAT, no, no se animan a tomar esa decisión. La segunda es eh, una razón netamente técnica del SAT y obedece a que usualmente se crean los SAT y los políticos mismos consideran de que en el SAT podría ir cualquier persona. No intentamos eh, formar ninguna clase de discriminación a las personas que tengan el, eh, la necesidad de un trabajo o el, el válido derecho de intentar una, un puesto de trabajo en un SAT, pero sinceramente se necesitan cosas técnicas. No podría, por ejemplo, una persona que tiene solamente estudios secundarios o que recién está estudiando, formar parte de una organización tan importante como es el servicio de administración tributaria de cualquier ciudad que fuera. Estas dos son las principales limitantes de que no se replique a otras ciudades. El tema político y también el tema técnico que podría jugar eh, en contra de estas formaciones. ¿no? Sí, usted manifiesta que han tenido algunos errores administrativos, o sea, ¿cuáles son esos errores administrativos que en, en estos nueve SATs que existen en nuestro país coinciden cuando ustedes se reúnen y pueden hablar sobre particular? Quisiera partir de la idea de que eh, como entidad pública, toda entidad pública tiene o debe tener como uno de sus objetivos siempre reformularse, refortalecerse, re, o hacer una reingeniería de sus procedimientos. Y en ese sentido, eh, voy a hablar solamente a nombre del SAT Cajamarca. Por ejemplo, el SAT Cajamarca cuando inicia ya por el año 2004, en Cajamarca mismo, lo primero que hizo fue salir con las deudas que le habían trasladado a la municipalidad. Eh, y por ejemplo, lo que nosotros hicimos de dar así, como primera acción, fue comunicar a los deudores a centrales de riesgo. Ojo, es una actividad y una función válida de toda administración tributaria tener un registro de deudores morosos e informar las centrales de riesgo para que también se genere un este, una, un registro de la conducta de pago ¿no? que pueda tener un ciudadano. Sin embargo, lo que hizo esa caja marca en aquella oportunidad cuando recién lo sacamos fue que no filtramos, habían ciudadanos que en realidad debían solo 20 soles, habían ciudadanos que no tenían un procedimiento válidamente iniciado hay pautas que nosotros debemos respetar. Y en realidad, como caja marca, lo sacamos y no se había hecho una, un correcto filtro de esa información. Años después, ahora puede, se puede verificar en esa caja marca no solo el crecimiento a nivel de infraestructura, sino a nivel de calidad de la información. Y a nivel de calidad de información, esta es una política que hemos instalado, no se trata de informar gran cantidad de personas a, a, a centrales de riesgo, sino aquellas que realmente tengan una conducta de impuntualidad tal... Que necesite cualquier ciudadano, cualquier empresa, saber con quién se está metiendo. Eso es por uno de los ejemplos. ¿no? Yo quisiera hacerle una pregunta referente al software que utilizan los SAT. ¿Cuánto le cuesta un programa software para la propia entidad? Muy ¿Aproximadamente? Es, es una muy buena pregunta, válida. Eh, a lo cual les debo decir: en el Perú no hay un software de administraciones tributarias. No hay, no existe. El Ministerio de Economía y Finanzas. Por ahí puede alguna vez haber dicho de que tiene un software, pero sinceramente para ciudades tan populosas como Tarapoto, Cajamarca, Piura, ese software es muy limitado. Aparte de que ha sido creado en Lima, en una especie de laboratorio. ¿En el caso de ustedes no tienen su propio software? Nosotros tenemos nuestro propio software. El valor de nuestro software en el transcurso de los años, porque como les decía, quería partir de la idea de que no hay un software de limitaciones tributarias. Para nosotros, la creación del software nos ha, en el, en el transcurso de los últimos seis años, nos ha demandado un presupuesto de más de un millón y medio de soles. ¿Por qué? Pues no se trata solamente de que una persona pueda decir que crea un programa, sino que tiene que crear un programa acorde a la operatividad que hay en la legislación tributaria para administrar el impuesto predial, el alcabal, el impuesto vehicular, los arbitros municipales, caramba, que tienen una serie de cosas. Le voy a cobrar más al que tiene un uso de vivienda, al que tiene un uso de local comercial, un uso es en realidad toda una complicación. Eh, nosotros estamos en conversaciones con algunos SATs eh, que están formándose fuera, del, fuera de la asociación todavía, están en proceso de formación para ver la posibilidad y la medida en la que este software nosotros inclusive podamos trasladarlos hacia adelante. Si le hacía pregunta, porque si en el Satarapoto hay algunas sospechas referente a cómo se paga mensualmente uh -huh. el software que ellos están utilizando. Uh -huh. Y eh Satarapoto tiene eh, ya, van a tener 8 o 9 años de creado, 8 años de creado. Uh -huh. Y en 8 años de creado no sé posible, acaso, me preguntaba yo, eh, ya comprar su propio software, hacer su propio software y seguir pagando mensualmente y con unos alquileres hasta sospechosos del cual estamos indagando ya tendremos mayores resultados. P Permíteme responderte lo siguiente, mm -hmm. además de lo que nos ha costado crear el software, también nos ha, cre nos ha costado encontrar al personal idóneo que crea un software, puesto que, eh, hay un, insisto, la plataforma que nosotros tenemos mm -hmm. como software, como Sat Cajamaga, perdón, es que nuestro software en la actualidad no permite el ingreso de nadie, de ningún hacker, por ejemplo. Yo podría, podría decir, también, por podría podría, decir... es necesario tener el propio software desde la propia claro, propiedad, bueno. para no permitir la intromisión de terceros y se tengan datos oficiales, fijos, reales. Tienes toda la razón y permíteme informarte que la razón de que hayamos sesionado esta vez en Tarapoto es el pedido expreso precisamente del jefe del jefe de Tarapoto, el señor Berlín Linares, ¿Para qué? Para que tengamos este encuentro con su institución, cómo está ahora y cómo puede mejorar. La intención de la ASAP, la asociación de SAT del Perú, es justamente esa, fortalecer. La asociación lamentablemente en los últimos años no ha, no ha podido intercambiar experiencias con los SAT de otras ciudades y esta vez que hemos cogido la batuta, ese es uno de, las, de los principales objetivos que tenemos. Visitar los SAT, intercambiar experiencias, mejorar los servicios que brindamos al ciudadano y además, Caramba, ver la manera de que unifiquemos un solo software para trabajar todos los SAT a nivel nacional. Porque la información que el software administra es una información muy delicada. De principio, reserva. Nadie debe tenerla así nada más. Sí. Y segundo, es importante los niveles de recaudación. Muy bien, nosotros hemos tenido una ingrata experiencia en San Martín, Tarapoto. Desde la creación del SAT hubo una, eh, un robo descarado, ¿no? una vergüenza haber descubierto que en solo 11 meses más de 1.100.000 nuevos soles. ...algunos sinvergüenza sencillamente se llevaron al bolsillo... ...y es una pena hasta hoy no saber, no conocer desde el Poder Judicial... ...cuál es la sanción para esta gente sinvergüenza... ...que en solo 11 meses de gestión de un alcalde que creó el SAT... ...que trajo a unos funcionarios también de la zona norte de, de, del país... ...y lamentablemente han sido 11 meses, pero esa gestión duró más de 3 años... ...si solo 11 meses, en solo 11 meses se descubrió más de un millón de soles... ...imagínense al haber hecho toda la revisión de esos más de 3 años... Yo sé que, no sé si llegaron a los cinco, ¿cuántos millones más? Porque si en 11 meses tenemos esa muestra, imagínense cuánto ha tenido. Ahora, la pregunta es cómo... Porque a nivel nacional también, también tenemos políticos a, ni, a nivel nacional. Entonces, la decisión final sobre la fiscaliza sobre la perdón, la cobranza de tributos, a veces también depende del tema político. En ese sentido, nosotros estamos proponiendo eh, que el sata pueda repotenciarse, no no solo con el tema del software, sino con herramientas normativas y herramientas técnicas que impidan que él prescriba las deudas. Justo lo que tú mencionabas, de que pasa determinado tiempo, presentan una solicitud y ya no pagan, eso es un concepto que existe a nivel legal y que se llama prescripción. Uh -huh. Hay un determinado plazo para cobrar las deudas, lamentablemente fuera de esos plazos ya no se van a poder cobrar. En Cajamarca también tenemos los y mismos casos. Sea, ¿qué, qué, ¿Qué fácil entonces? ¿Qué, ¿no? O sea, no, sea, no, no pago, que prescriba y listo. Ahí viene la situación. En Cajamarca, justo que va a hacer la comparación. En Cajamarca, por ejemplo, nosotros también tenemos el ciudadano que todos los días va y cumple con su pago en las, en los, en los, en las fechas que le establecen, en el monto que le establece, a veces renegando, sacando de donde sea, pero paga. Eso también tenemos en Cajamarca. ¿Tenemos nosotros que no pagan? Sí, también. Pero precisamente lo que hay que hacer es repotenciarnos desde dentro, con la finalidad de que eh, todos tengan que pagar lo que realmente deban pagar. En Cajamarca, por ejemplo, eh, con motivo de la gestión que ahora encabezo, también como jefe de esa Cajamarca, hemos creado el denominado Registro de Buenos Contribuyentes. ¿Qué quiere decir? Que los beneficios tributarios que pueden existir solamente van a realizarse o van a concederse para aquellos que estén al día, en este año y el año anterior. Oye, y si yo debo de hace más de tres años, lamentablemente tú ya no tienes ningún tipo de beneficio. Tú... No puedes acceder hasta que no regularizas tu situación. Eso no va a evitar, sinceramente, que por la capacidad operativa de la entidad haya deudas que prestan. Me dejo explicar mejor. Le sucedía a Cajamarca, por eso también te, te comentaba. Yo no puedo fiscalizar, no sé cuántas personas ni, ni premios habrá en Tarapoto, pero en Cajamarca, por ejemplo, son casi 50.000 mil premios y son casi unos 60 mil 60 contribuyentes. Este, la pregunta es... Con cinco personas, ¿podré llegar a los 40 mil predios? Con cuatro personas, ¿podré llegar a 40 mil predios? O como veis esta caja marca, ¿con una persona podré alcanzar a 40 mil ciudadanos? Precisamente no se, no se alcanza. Y para eso es importante también que el político tome, tome nota de que... Si des, y el ciudadano tome nota de que si desea que su SAT sea exitoso también esa debe estar repotenciado desde dentro para poder alcanzar este tipo de cosas. Nosotros en la actualidad, para poder fiscalizar los casi 40 mil predios que tenemos, por ejemplo, entre contratados en planillas y CAS, tenemos casi 25 personas. No sé cuántas personas habrá en el área de fiscalización sí, dice, sí. aquí, o en el área de cobranza. En el área de cobranza tenemos 14 sí, el determina, el determina, el determina, el determina, personas, y no sé ¿Ya? cuántas personas sí, habrá sí, aquí. ¿Ya? Y ¿Ya? eso ¿Ya? tiene que ir ¿Ya? creciendo conforme también vaya creciendo bueno, la de que... fiscalización. Tienen todas las herramientas. ¿no? Sí, yo, yo, yo quisiera saber qué tan difícil es, si bien cierto, las ciudades crecen cada día, pero qué tan difícil es actualizar los datos. Por, por ejemplo, doy un, un ejemplo que sucede aquí en, en, en Tarapoto. A la vista y paciencia, casas que se construyen, casas que crecen, casas que, que se remodelan y que se modernizan, pero sin embargo, cuando uno empieza a hacer una casa, ahí sí le piden todita su documentación, hasta porque ha puesto un nuevo una nueva mayólica, le suben su, su impuesto predial pero sin embargo esas casas bien grandes y que están en